¿Qué tal? Soy Xavi Luque. Seguimos con Américas Got Talent con la semifinal y eh, la actuación de, de Mayas. Vamos a ver qué nos traen porque me tiene loco, me tiene enamorado este grupo. Vamos allá con las libanesas de Mayas. simulan como se fueran serpientes <tose> <tose> 不然 mm -hmm. Increíble, increíble, de verdad, o sea, qué sincronía, wow. Estas chicas son... son brutales. Las chicas, pero el coreógrafo eh, que tiene estas ideas, o sea, me quito, me quito la gorra, <ríe> brutal, buenísimo de mallas, o sea, me alegro tanto de haber clicado al vídeo y haber visto la actuación porque estoy enganchadísimo a, a, a estos visuales, brutal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado darle like y no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el próximo.